Bienvenidos a este podcast en el que vamos a hablar de una de las obras más famosas de la literatura inglesa y universal, Hamlet, de William Shakespeare. En este episodio vamos a explorar la trama, los personajes, los temas y el legado de esta obra que ha inspirado a generaciones de lectores, espectadores y artistas desde su estreno en el siglo XVII hasta la actualidad. Empecemos por la trama, Hamlet es una obra de teatro que se divide en cinco actos y que cuenta la historia de un joven príncipe danés que está obsesionado con vengar la muerte de su padre, el rey, a manos de su tío, que se ha casado con la madre de Hamlet y ha usurpado el trono. La obra se desarrolla en el castillo de Elsinore, donde Hamlet debe lidiar con su duelo su locura fingida, sus dudas morales y políticas, sus amores y sus enemigos. La trama está llena de giros, traiciones, engaños, muertes y reflexiones sobre la vida y la muerte, el honor y la corrupción, la razón y la pasión. Pasemos ahora a los personajes. Hamlet es el protagonista indiscutible de la obra, un personaje complejo y fascinante que ha sido interpretado por innumerables actores y actrices en teatro, cine, televisión y otros medios. Hamlet es un joven inteligente, culto y sensible que se enfrenta a una situación desesperada y peligrosa, y que debe tomar decisiones que afectarán a su vida y a la de su entorno. Junto a Hamlet encontramos otros personajes memorables como su amigo Horacio, el consejero Polonio la amada Ofelia, el villano Claudio y la reina Gertrudis, entre otros. Cada personaje tiene su propia voz, su propia historia y su propia personalidad y contribuye a crear un mundo rico y variado. Ahora hablemos de los temas de Hamlet. Esta obra es rica en temas que siguen siendo relevantes hoy en día. Uno de los temas principales es la venganza y cómo puede corromper a las personas que la buscan. Hamlet se ve arrastrado por su deseo de venganza y esto lo lleva a cometer actos que ponen en peligro su vida y la de otros. Otro tema importante es el de la locura y cómo puede ser una estrategia para sobrevivir en un mundo que parece absurdo y cruel. Hamlet finge estar loco para engañar a sus enemigos y protegerse a sí mismo. También hay temas como el amor, la traición, la muerte, la filosofía, la política y la religión, que se entrelazan en una red compleja de significados. Finalmente, hablemos del legado de Hamlet. Esta obra ha sido una fuente de inspiración para muchos artistas, escritores, filósofos y pensadores a lo largo de los siglos. Hamlet ha sido adaptado en diferentes formas y medios desde obras de teatro y óperas hasta películas, novelas y videojuegos. Además, Hamlet ha dejado un legado en la cultura popular, con frases famosas como «Ser o no ser, esa es la cuestión» o «Hay algo podrido en el estado de Dinamarca» o «El tiempo es algo así como un río que me arrastra, pero yo soy el río». Estas frases han sido citadas y parodiadas en diferentes contextos y han en entrado en el lenguaje común. En resumen, Hamlet es una obra maestra que sigue siendo relevante y fascinante hoy en día, desde su trama intrigante y sus personajes memorables hasta sus temas universales y su legado cultural. Hamlet es una obra que nos invita a reflexionar sobre la vida, la muerte y la condición humana. Esperamos que este podcast te haya dado una idea de por qué Hamlet sigue siendo una obra tan importante e influyente en la literatura y la cultura general. Gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio.